Introducción. La vida en ocasiones es caprichosa y aunque queremos ir por un camino, parece que ella nos trae de vuelta al punto inicial de lo que debemos hacer, de nuestra misión, de nuestro objetivo en la vida. Esto es, de algún modo, lo que ha pasado con mi trabajo en lo que respecta a la sanación femenina y mi propio caminar. Parte de mi trabajo con lo femenino empezó hace muchísimo tiempo y en él he transitado por diversos enfoques, miradas, perspectivas, pero siempre con un punto común, sanar las heridas enquistadas en el cuerpo físico, emocional y energético de las mujeres. Han pasado más de 20 años desde que inicié mi viaje de acompañamiento a otras mujeres. En aquel entonces, eran mujeres víctimas de la guerra, mujeres que necesitaban construirse y reconstruirse tras bombardeos físicos y emocionales. Una etapa preciosa, llena de crecimiento, pero agotadora. Luego transité por el camino de acompañar en terapia a mujeres maltratadas físicamente, un camino arduo y doloroso que me llevó al enfado, al enojo, al rechazo de lo masculino, entre otras cosas. Transitar este periodo fue el equivalente a recorrer un desierto emocional, una noche oscura en la que me enrabieté, peleé, combatí, sufrí y confronté para finalmente aceptar e incorporar lo femenino y lo masculino en mi vida acercándome así a una mirada integradora en la que he ido descubriendo diversos enfoques y perspectivas. Todas ellas han sido valiosas en mi propio caminar y en el tránsito de acompañar a otras mujeres en su proceso de sanación. Transité por coayudar a integrar el mundo femenino en colegios tradicionalmente masculinos. Formar mujeres en la empresa, mujeres líderes, mujeres inmigrantes, mujeres. Y mi último trayecto, el trabajo terapéutico desde la mirada holística y la sanación femenina. Horas de escucha y acompañamiento a mujeres han sido la clave, motor e impulso para empezar a escribir, para dar forma a este libro que hoy tienes en tus manos. Cada uno de estos trayectos enriquecedores han tenido un punto común en ese mundo maravilloso que somos las mujeres. El desamor, o mejor, el mal amor. El amor mal entendido, mal aspectado, mal comprendido. El amor de las telenovelas que perpetúan el sufrimiento. Ese amor que lo ha dado todo a cambio de nada. Es este punto común que he encontrado en todos mis tránsitos el que me ha llevado a escribir. Los primeros bocetos tenían una mirada personal y estaban centrados en el desamor que dejó la orfandad y la guerra en mi familia. Sin embargo, poco a poco me di cuenta que no era de eso de lo que quería escribir, por lo menos no en este libro. Así que... Paulatinamente, tomó otro rumbo que me permitió conectar con mujeres de aquí y de allá, a través de historias vividas, superadas, en proceso de recuperación, en duelo, en elaboración. Historias de la cotidianidad tuya y mía. Pero claro, ¿cómo recopilar parte de esas historias? Mi estrategia fue proponerlo en mis redes sociales compartir que estaba escribiendo un libro para mujeres desde la perspectiva de la sanación femenina y las relaciones. Para ello, abrí el buzón durante un periodo corto de tiempo. Recibí varias cartas y mensajes, algunos de ellos pidiendo no ser publicados, lo que he respetado al pie de la letra. Relatos que, como lo manifiestan algunas de ellas, han sido sanadores por el solo hecho de sentarse y escribir lo cual me resulta maravilloso y perfecto de otras mujeres recibí el beneplácito para poder compartir sus experiencias en este libro en él encontrarás historias de mujeres cuya relación puede ser con una mujer o con un hombre en este sentido me parecía importante no discriminar por el tipo de relación que tuvieran entre otras cosas porque en mi consulta un porcentaje considerable de las mujeres que he acompañado son lesbianas y en este acompañar he visto reflejado el dolor del amor de la misma forma que ocurre en una relación heterosexual así independiente de si la relación es mujer-hombre o mujer-mujer el hilo conductor son los amores tristes los amores ciegos, los amores dolorosos los amores que han dejado roto el corazón y el bolsillo amores de esos cuyo final no ha sido como el de los cuentos de hadas y vivieron felices he de aclarar que en este libro no encontrarás un manual o un recetario con pósimas mágicas para solucionar tus temas de amor pero sí estoy segura que será un espejo en el que podrás verte tener una visión diferente podrás reconocerte identificarte y este es, sin duda uno de los objetivos que me llevó a escribir este libro independientemente de tu origen de tu raza lugar o contexto, algunas de las historias resonarán en ti o verás reflejada a tu madre, tu amiga, tu hermana, tu vecina o a otras mujeres, porque en ellas estamos todas. Todas, o por lo menos una gran mayoría, en algún momento hemos transitado en mayor o menor medida por un amor insano. Aún no sé cómo me llamo. Es posible que mientras avances en las páginas y empiezas a leer los relatos, te digas a ti misma, esto no tiene nada que ver conmigo. Ya te digo que quizá la historia que estés leyendo no, pero puede ser la siguiente o un mix de todas. María, Cristina, Bea, Lula, Lucía, etc. Si pasa esto, te pido no parar la lectura y permitirte conectar con esa parte dolida de tu historia, de tu niña, de tu mujer. Si por el contrario te ves tan reflejada en cada historia o en algunas de ellas, empieza a identificar qué pasa contigo, con tus patrones, tus formas. Si te identificas, resuena, molesta, mueve en el interior... Es genial, habré logrado tocar tu alma. El siguiente paso ya será tuyo. Es posible que veas que no eres la única, que hay muchas mujeres que, como tú, han vivido el desamor sin que por ello salgan en los medios de comunicación o sean consideradas como mujeres maltratadas. Porque no se trata de ello. Se trata de desamor, solo que algunas veces el desamor o el amor insano con matices de dependencia es una puerta de entrada al maltrato físico y emocional. Abrir la posibilidad a que las mujeres escribieran contando su historia ha generado todo tipo de reacciones, desde las que se emocionaron y lo hicieron casi al instante, a otras que lo han dilatado en el tiempo. Algunas me han dicho literalmente, no he sido capaz. Prefiero hacerlo en persona, en tu consulta. Mujeres de diferentes orígenes que me han permitido sentarme y compartir con cada una de ellas desde sus escritos, sus palabras, sus voces. Por ello, en las historias encontrarás palabras y frases de Latinoamérica y España. Una forma de mantenerme fiel a los textos que recibí. Agradezco a cada una de las mujeres que han compartido su historia, su dolor, su experiencia. A las mujeres que han transitado conmigo en las sesiones y las consultas, porque es por y gracias a ellas que este libro tomó forma para salir de la consulta y llegar a más mujeres como tú. Y así convertir estas líneas en una puerta de entrada a tu viaje de sanación. Este ha sido sin duda un gran regalo. A cada una de ellas. ¿Te ha gustado esta introducción? Recuerda que puedes conseguir mi libro Aún no sé cómo me llamo. Deja de ser la mujer que ama demasiado y libérate de amores tóxicos. Disponible en Amazon, Inversión Kindle y papel. Aquí abajo encontrarás la información y el enlace para adquirirlo. No dudes en hacerlo. Estoy segura que tocará tu corazón. Que tengas un abrazo gigante hasta allí donde te encuentres.